Hola amigos de Extreme Base Auto Car? Espero que se encuentren excelente. En esta ocasión nos acompaña mi novia. ¿Qué onda? <ríe> y pues le vamos a dar un demo del subwoofer ruso de AfBom. A ver qué opina eh, del subwoofer. A ver si se escucha o no se escucha. Anteriormente pues ya ha escuchado el subwoofer kicker solo X18. Así es que ya está acostumbrada a, al audio rudo, por lo que pues a ver qué opina de este De hecho pues ya lo ha escuchado más o menos Pero pues le he dicho que Que no lo voy a subir mucho Porque pues quería realizar este video Así es que comencemos ¿Estás lista? Sí <risa> <risa> Vamos pues vamos a empezar con esta canción relajada algo tranquilo para relajarnos <risa> Algo tranquilo para empezar amigos. ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Sana? ¿Sí? Sí, retumbo. <risa> Vamos a poner otra canción. Una ruda. Una ruda. Escuchas. Está algo acostumbrada al base y pues también vamos a hacer air trick por eso igual la invité <ríe> ya que pues varios me han preguntado si si el subwoofer ruso puede hacer air, air trick así es que ahorita lo vamos a comprobar sí. <ríe> Como pueden ver amigos, pues sí mueve algo de aire este pequeño subwoofer de 12 pulgadas De hecho muchos me dicen que se escucha menos que el otro Pero pues recuerden que pues ahorita el carro ya está insonorizado Por eso ya no se mueve tanto Pero suena bastante bien ¿No? Soy yo perro <risa> Sí, te puedo si sí, despeina amigos ahí lo tienen pues si sí podemos hacer un poco de air trick con un solo subwoofer ruso de bombs con 2900 watts rms qué opinas te gustó se despeina <ríe> como pudieron observar pues si sí despeina te gustaría que lo pusiéramos otro otro qué? otro otro subwoofer de esos le explota la cabeza <risa> vamos a espantar a rucas. Claro. <risa> vamos a despeinar rucas. <risa> Ay, y no fue... se oye. Raro. <risa> y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Y bueno, gracias por acompañarme. Me salvaste de ponerme una peluca <risa> para hacer la prueba de Airtrick. Y ahora sí ya lo vas a poder escuchar bien. ¿Sale? Este fue chido. Pues bueno, amigos, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós. Bye. Que viva el sound. We'll